de familia, una persona extraordinaria y un atleta extraordinario también. En la época en la que no estaba el negocio de los grandes contratos y los grandes millones, creo que tiene méritos de sobra. Debiera estar él, después de la, de la entrada que nosotros hacemos triunfal en, en las inmediaciones del estadio, un busto. Es una idea que le doy a los gigantes, una foto. Tierra de gigantes, tierra de Julián Javier, así como se llama su estadio. Bienvenido a su estadio. Una idea que le doy en la otra parte en la que ustedes destacan. Está hijo de un cronista Y gran narrador de, de baseball, amigo personal nuestro, que es el hermano y amigo Tony Alberto, que es el padre de Hanser Alberto que tiene méritos de sobra por estar como una figura de las Grandes Ligas jugando para su equipo de los gigantes y que han, han hecho de que los gigantes se convirtieran en una de las franquicias de los últimos tiempos más exitosas, por si ustedes no lo sabían. Poca franquicia del béisbol en el mundo, en las grandes ligas, donde quiera consiguen un campeonato a nivel de Grandes Ligas, de béisbol del Caribe, de lo que se juega en Venezuela, en México, en lo que se juega en Cuba y en todo este entorno, hasta, hasta en el béisbol de Japón, para ponerle para ponerle un, un ejemplo, con el mérito de llevar un campeonato. No, no. Y lo de aquí, eh, de nuestro béisbol invernal. Estoy hablando de todo lo que se juega. Y a propósito me dijeron que la serie, el, el mundial, lo, lo pusieron por el COVID-19, que se está hablando ahí. Estuve conversando con mi amigo Freddy Rodríguez, gracias a Dios que está bien. Se estarán haciendo unos, unos juegos en el equipo de la Grande Liga, pretenden abrirlos sin público y llevando unos, una cantidad de juegos limitados, menos de la mitad lo que bueno pero eso habría que ver cómo se desenvolvería esa nación. Estados Unidos es la más afectada ahora del mundo por la enfermedad de esta pandemia del COVID-19. Tiene mérito de sobra ese muchacho, hijo de una persona que yo quiero muchísimo. Está bien que ya Tony Alberto me sacó los pies y no me quiere, pero yo lo quiero muchísimo y lo saludo. Incluso él ha sido televidente cuando tiene tiempo. Me ha enviado fotos incluso desde los Estados Unidos viendo, viendo el, el, el, el programa. Ahora, ¿qué yo creo? Que si ellos tienen méritos de sobra y yo los felicito y ojalá que así como están ellos estén otras grandes figuras, Ojalá algún día Albert Pujol se integrara a los gigantes, como en algún momento lo hizo José Reyes. Cuánto nos gustaría ver eso, como lo hizo Nelson Cruz en su momento de estelaridad. Eh, y ahí que muchas veces los, los peloteros se pierden, eh, pierden el contacto con, con el lugar, la patria, el suelo que lo vio nacer y el pueblo, el patio. Y si ellos tienen mérito de sobra, yo los felicito eso. No hablo de, de Hansel Alberto, porque cada pelotero tiene... Una persona que la asesora jurídicamente, uno que le vende las imágenes, otro que lo maneja. Bueno, y una serie de gente que trabaja y que vive alrededor de estos peloteros millonarios. Ese es un trabajo que hay que respetar y es la función que tiene cada quien es de, de hacerlo. Y estoy hasta, hasta extendiendo, dándole más importancia de lo que debe para decir esto. Si ellos tienen mérito, tienen mérito de sobra, helio y ahí. ¿por qué yo digo esto? muy sencillo este joven que dicho sea de paso recuerdo como ahora yo no formé parte de esa parafernalia pero tuve la oportunidad de entrevistarlo ¿eh? están ahí guardadas la imagen con mucha humildad en el momento en que fue campeón recuerdo la caravana bueno lo trajeron las autoridades todo el mundo foto hijo adoptivo de san francisco de Macorís, creo que lo declaró el ayuntamiento le dieron la llave de la ciudad le, bueno, todo el mundo quería una foto, pues muchachos, era un fenómeno. Recuerdo a mi colega Víctor Roja ahí andando de la mano con él. Que dicho, sea de paso, quiero recordar para no ser ingrato en la memoria, los primeros pasos que él dio, cuando hablo de paso como un niño, las primeras enseñanzas, antes de caer en la mano de Parra, la tuvo al lado de uno que hizo 300 peleas aquí, que es amigo, el único amigo que tengo en estos medios que he conseguido en estos últimos 20 años aquí junto con Freddy, con pues Ramón Polanco. Bueno, ese que hizo 300 peleas, ese que lo llamaban a, en, en un motor. Mira, en el coliseo de un pleito, no está el campeón. montate en ese motor ahí, tómate un Mavi y arranca para la capital. Un 50 que tenía un motor 50 y él arrancaba. Él le dio los primeros pasitos. Qué bueno que lo escriban eso para que no se olviden. El querido Orlando Estrella, este de los que admiran a él ven ahí. Este joven. Todo el mundo quería entrevista. Bueno, estaban llevándolo a los medios. Bueno, era un héroe nacional. Pero eso es para que ustedes vean lo que pasa con la fama y este mundo. Él no solamente tiene el mérito de estar en la disciplina del boxeo como el que ha llegado más lejos. Recuerden ustedes lo que hizo Joan Guzmán. Para poner un poquito de, de refrescar un poquito la memoria histórica que tenemos de lo que es el boxeo. Porque yo veo boxeo desde que tengo ocho años. Mi padre me enseñó que el padre cansa. A sentarme a ver las grandes peleas. Y por eso ustedes ven que tengo el manejo Yo creo que él tiene mérito para estar ahí y donde quiera. Él forma parte de esta provincia de Duarte. O oh, Villa Arenoso. Castillo. Las Guaran. Aosto. No forman parte de esta provincia el hijo de aquí. Él debiera estar ahí. Tiene mérito de sobre. Escuchen lo que hizo este muchacho. Para que ustedes tengan una idea de quién voy a hablar. Y cuando el señor director me tenga la foto que me avise. Campeón nacional cuatro veces para que la gente sepa de quién yo estoy hablando. Campeón en la batalla de Carabobo en Venezuela. Campeón Copa Cheo Aponte en Puerto Rico. Campeón del Festival Olímpico de México. Subcampeón del torneo Girardo Córdoba Cardín de Cuba. Ganar en Cuba en un segundo lugar es un campeonato en cualquier parte del mundo. Porque en Cuba, los que ustedes ven como amateurs son mejores profesionales que cualquier Y no pregúntenle a todos los cubanos que han salido de ahí incluyendo el, el último intento del peso pesado que casi le, le gana este es el wilder el campeonato mundial porque lo puso a bailar el borrachito que perdió después en la pelea este joven fue campeón dos veces de la copa internacional independencia república dominicana campeón de la copa internacional romana en la romana cuatro veces campeón de los juegos militares Campeón Panamericano de boxeo en Chicago de los Estados Unidos. Campeón Centroamericano de los, de los Juegos de Boxeo en Colombia. Campeón de los Juegos Centroamericanos del Caribe en El Salvador. Y único campeón en ganar una medalla en un torneo mundial superior en Belfast, Irlanda del Norte. Lo consiguió este muchacho. Entonces cuando este muchacho consiguió el campeonato mundial, todo el mundo un héroe. Vamos a ser justos. Yo lo que creo que lo que hay que poner a cada quien en la dimensión, yo creo que él es de lo, él será lo mejor que tenemos en mucho tiempo en ese lugar. Y yo creo que merece de más estar, no en un mural, no sé si se hizo solamente con el sentido del béisbol. Si fuese el sentido, bueno, pues está bien. Pero vamos a hacerle uno a este joven de, de las glorias de, olvidadas del deporte de las narices chatas y los puños enguantados. Y yo creo, y ya con esto me voy a la pausa, prácticamente para venir con el comentario de hoy. Que, si quieren tomarlo, ¿verdad? Pudiera hacer esto. Creo que este joven tiene tiene mérito de sobra. Después, cuando venga de la pausa, voy a felicitar a todas las enfermeras. En la persona de Alba Yauquer, que es enfermera, una, una joven muy digna. Las enfermeras, eh, hay un trípode en la medicina y ese trípode no funciona personal médico de enfermería y de laboratorio. En la medicina no fuese posible, su ejercicio, sin ellas. Y como tributo a ellas, cuando regrese de la pausa, le voy a poner un pequeño video que habla cómo se origina este día y en honor a quién se celebra. No se lo mueva de ahí, vamos a cumplir con unos compromisos de publicidad para ir a la segunda pauta y volvemos en un momentito. Adelante, señor director. Nos quedamos aquí, señor director.